Bienvenidos a la cuarta sesión última por ahora del Seminario Internacional Estado de Excepción, de Excepción del Estado, conversaciones en torno al estallido social y la pandemia, organizada por el Centro de Estudios de Ética Aplicada de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile y en la que participan también Instituto Internacional de Filosofía y Estudios Sociales, la red de posgrados Sumaniora y la plataforma Edu Abierta, a través del curso de biopolítica y Pandemia. Esta es una transmisión conjunta a través de Facebook de la Facultad de Filosofía y Humanidades, el Centro de Estudios de Ética Aplicada y Humanidad. Se desarrollará esta sesión, lo mismo que las anteriores, con un primer diálogo con la ponente al que seguirán algunas preguntas de los asistentes. Hoy nos acompaña desde Madrid la profesora Blanca Rodríguez López. Eh, buenas tardes, profesora. Buenas tardes, Íñigo. Eh, la profesora Rodríguez López es eh, doctora en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, profesora titular de la misma universidad. Su trabajo se ha centrado en el ámbito de la ética aplicada, de la bioética, su línea de investigación se refiere particularmente a la racionalidad práctica y a las conexiones de la racionalidad práctica práctica, perdón, y la teoría ética, especialmente la teoría ética consecuencialista y más particularmente el utilitarismo. Dentro de la ética aplicada y la bioética ha trabajado últimamente sobre la aplicación de las nuevas tecnologías del mejoramiento humano, como se aprecia en publicaciones tales como Cómo ser prudentes con la biología sintética, Cuestión de identidad sobre el uso de las tecnologías convergentes para la mejora humana, o modificación genética y beneficencia reproductiva. Podemos destacar, además, otros trabajos sobre ética y bioética, como qué hay de positivo en la eugenesia positiva, la posibilidad de elegir, discapacidades y preferencias caras, los argumentos a favor de la ausencia de paternalismo en la promoción de la salud, o sobre la controversia en torno a la mejora moral de este año pasado. Hoy vamos a conversar con ella sobre el covid en España, sobre el abandono de las residencias de mayores, las condiciones de vida de los temporeros inmigrantes y sobre algunas cuestiones similares. Estas dos a las que me acabo de referir son las que generaron problemas serios en el, en el primer brote, pero desde luego no son las únicas y quizá ni siquiera sean ahora las más eh, importantes en este momento, pues una de las características de la situación esta que vivimos es la imprevisibilidad generalizada. Eh, nos acompañan hoy en este diálogo las profesoras Ieta Vivaldi y Andrea Hidalgo. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Ambas Hola, buenas tardes. Hola, ambas pertenecientes al Centro de Estudios de Ética Aplicada de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Bien, eh, buenas, buena parte de estos eh, problemas a los que acabamos de hacer referencia podríamos incardinarlos en el ámbito de la bioética. Como, como decíamos, no todos los problemas con los que nos enfrentamos, muchísimo menos, son problemas de bioética, pero desde luego muchos de ellos sí lo son. Entre estos problemas están, eh, lo mencionábamos hace unos minutos, eh, los generados en las residencias de mayores, los problemas de trabajo eh, de negro, en precario, sin contrato de los de los temporeros inmigrantes, los problemas que afectan a la educación, al estilo de vida, a las ciudades universitarias, entre muchos otros. Ahora estamos viviendo además en España, no solo en España, un nuevo brote y un miedo renovado a que se colapsen los servicios de salud, se hunda más la economía, se exacerben las desigualdades, aumenten los problemas mentales, etcétera, etcétera. La vacuna parece que no llega, la situación no mejora y en estas circunstancias se ha decretado el, el estado de alarma y, y el toque de queda, algo que era eh, hace unos meses impensable que pudiera ocurrir, nada menos eh, que en Europa. ¿verdad? Bien, eh, por supuesto los más vulnerables, que los hay de todo tipo y condición, son los que se llevan la peor parte. Eh, el sufrimiento desde luego no es el mismo para unos y para otros, y la muerte, desde luego, no nos iguala salvo en un sentido eh, obvio y, por lo demás, poco importante. En fin, entre estas personas más vulnerables están los mayores, como eh, sabemos, para un determinado enfoque, los ancianos están entre los miembros menos útiles, más prescindibles de la sociedad. Podemos empezar hablando, si te parece, sobre este asunto sobre el que se han oído noticias eh, impactantes e inquietantes. En términos generales quisiera comenzar preguntándote cómo crees que se ha gestionado la situación sanitaria y cuáles han sido los problemas principales que se han tenido que enfrentar y en términos más particulares, qué problemas se han generado con los ancianos y con las residencias de mayores. Muy bien, muchas gracias señor Bueno, antes de empezar quiero deciros que estoy encantada de estar aquí eh, ...a pesar de que me gustaría estar hablando de otra cosa... ...pero, pero bueno, eh, en una situación como esta... ...pues es, un, es una alegría poder compartir experiencias... Con, ...con compañeros y con gente que viven en, en otro continente... ...y que tienen problemas similares... ...porque la, la pandemia es pandemia y nos afecta a todos pero probablemente con, con, con matices dentro de cada situación, ¿no? eh, Bueno, la situación pandémica eh, primariamente eh, afecta al sistema sanitario. Luego, desde luego, tiene otros correlatos, tiene, presenta otros problemas, pero como, como bien ha dicho el profesor Íñigo Álvarez, eh, en primera instancia y en, en, en el primer momento, es sobre todo una crisis sanitaria. Y es la crisis sanitaria la que, la que hace que se desencadenen otros problemas. Y eh, casi por definición, una pandemia es algo para lo que un sistema sanitario no está preparado. Eh, quiero decir esto porque... Eh, yo estoy bastante satisfecha del, del sistema sanitario que hay en España. Es un sistema público eh, que era buenísimo antes de que hubiera recortes en el 2008 y ahora en lugar de buenísimo es muy bueno, pero sigue siendo muy bueno y tiene muchos medios. Eh, el problema es que no está preparado ni puede estarlo para una situación excepcional. Eh, ¿Por qué? Bueno, porque hay que tener en cuenta que sobre todo en, la, en, en lo que se ha llamado la, la primera ola, que aquí en Europa fue, digamos, desde principios de marzo hasta, hasta el verano, hasta junio, finales de junio, eh, no se sabía nada del virus, nada, absolutamente nada. Es decir, no solamente no teníamos una vacuna, como no la tenemos ahora, sino que tampoco sabíamos cosas que ahora empezamos a saber, cómo es que tratamientos son más eficaces. La gente no conocía ni siquiera los síntomas. Esto hizo la falta de un tratamiento mínimamente eficaz, el desconocimiento de los síntomas, la confusión con síntomas de gripe o de catarro hizo que llegara mucha gente bastante grave, al mismo tiempo, al sistema sanitario. ¿Mm? Y lo colapsó totalmente. ¿Mm? Pese a que, he de decir que, que, bueno, se llegaron a hacer cosas tan llamativas en España, como, como ya hemos visto en, en las noticias que se hicieron en China, como construir un hospital eh, aquí en el IFEMA, que es un, un, un pabellón de, eh, para ferias y muestras enorme, se hizo en un tiempo récord eh, un, un pabellón única y exclusivamente para enfermos de COVID, con muchísimas camas, que durante al menos un mes y medio estuvo activo, hubo que recurrir a él. ¿Mm? Hubo que recurrir a él porque no había... Eh, no había medios, no había ni siquiera, que fue la segunda parte del, del problema en España y en gran parte de Europa, aunque creo que en España fue, eh, fue mayor, no había ni, ni siquiera EPIs, no había sistemas de protección para el personal sanitario, lo que hizo que el personal sanitario empezara a contagiarse con mucha rapidez. Con lo cual, no solamente la, la, la, había una entrada masiva de enfermos, muchos de ellos con la enfermedad muy avanzada, sino que el personal sanitario estaba disminuido. Se llegó a llamar a médicos jubilados, ¿m? Eh, médicos en formación que están cursando el MIR. ¿m? Hubo un momento que incluso se recurrió para algunas labores auxiliares a, a estudiantes de medicina del último año de medicina, es decir, previo al ingreso del MIR. ¿m? Porque... Eh, había muchísimos contagios Entre, eh, debido a esa falta de equipos de, de protección. Aquí se veían imágenes de personal sanitario eh, intentando hacer EPIs con bolsas de basura. No tenían mascarillas, no tenían nada. ¿m? Claro, eso hace que ahora, con perspectiva, estemos muy bien, <ríe> porque eh, la primera oleada fue, eh, fue lantesca. Fue lantesca. Y, y el, el problema al que hacía mención Íñigo, claro, Íñigo decía, eh, esto no nos afecta a todos por igual, por supuesto que no, el virus contagia igual a todo el mundo, el virus es muy democrático y muy igualitario, eh, no se puede decir lo mismo de, de las sociedades. ¿Mm? Eh, Siempre los más débiles están en una situación mayor de vulnerabilidad. Eh, la situación de vulnerabilidad a veces está ligada a eh, condiciones socioeconómicas, que, de las que podemos hablar más adelante, pero curiosamente en la primera oleada estaba ligado a, un, a, a, a factores, digamos, biográficos. La gente más mayor, la gente con patologías asociadas... Eh, eran el, el grupo de mayor riesgo, tenían una mayor mortalidad, eh, cuando cursaban la enfermedad la cursaban con mayor gravedad, necesitaban más hospitalización, una vez dentro del hospital estaban más tiempo en el hospital, más tiempo en la UCIs, etcétera, etcétera. Claro, se trata de, de una población eh, muy, eh, en la que se cebó. La primera, la primera ola. Y, y esto llevó a un problema que quizá... bueno Hablar de teóricamente interesante en estas situaciones eh, es macabro. Eh, cuando digo... Eh, quiero decir el problema más teóricamente interesante no es que sea un problema abstracto, que ahora los filósofos nos, y los bioéticos nos vamos a dedicar a, a discutir, sino que pone encima de la mesa un problema que siempre hemos tenido algo que se sí ha discutido y que ahora surge con, con toda su magnitud. ¿Por qué? Bueno, eh, la situación en España, yo desconozco cuál es la situación en, en, en Chile, pero la situación en España y en otros países de Europa es que hay eh, una cantidad, una proporción muy grande de, de mayores que viven en residencias. Aquí tengo los datos, por, no por, luego voy a mirar no para abrumaros, sino para daros algún, algún dato. En España hay aproximadamente 5.500 residencias de ancianos, entre privadas, públicas y concertadas. Es decir, hay mucha gente eh, que, que vive en residencias. Hay muchísima más gente que son usuarios de lo que llamamos centros de día. Es decir, sitios a los que los ancianos acuden, pasan allí el día, comen, comen allí eh, y luego, eh, por la noche, sus familiares les llevan a casa. Eh, hay que decir respecto a, a esto último, porque quizás sea lo más grave, que muy pronto se cerraron los centros de día. Lo sé porque mi padre iba uno o dos días a la semana. ¿Mm? Eh, y esto, bueno, tuvo otros problemas, pero que son menos graves. Lo más grave ha sido el, los enfermos en las residencias. ¿Mm? Eh, si miramos las cifras, eh, una parte desproporcionadamente grande de enfermos y de fallecidos ha estado en las residencias. ¿Mm? Bueno, primero hay que decir que no sabemos las cifras de contagiados. Sabemos las, aproximadamente las eh, cifras de enfermos y de fallecidos, de contagiados no, porque durante la primera oleada, otro de los problemas sanitarios que hubo es que no había suficientes PCRs, ni había desarrollados otros test de seropositividad o de antígenos. De manera que desconocemos... Eh, el número total, pero como, como dato anecdótico que no es tan anecdótico, muchas residencias, la mayoría de las residencias, estoy por decir casi todas las residencias, se cerraron en un momento determinado porque tenían muchos casos positivos. En algunos casos, en los que sí se hicieron PCRs porque ya había casos dentro de las residencias, la prevalencia de la enfermedad llegó a ser altísima en las residencias, del personal de, de asistencia de las residencias y de los residentes. Si queréis algunos datos, por ejemplo, durante la primera, eh, la primera oleada... A ver dónde lo... Mira, no tengo datos... Bueno, otro problema con los datos que ha habido en, en España, se lo digo para el que no conozca. Eh, en España tenemos una cosa que se llama eh, comunidades autónomas y esto significa mm. que esto, a todos los efectos, es un Estado federal que carece <risa> o que, o que renquea en la parte confederada. Eh, las competencias de sanidad están transferidas a las comunidades autónomas. ¿Mm? Y esto significa que no solamente las comunidades autónomas administran los recursos, sino que también llevan, digamos, la contabilidad. ¿Mm? Eh, cuando el gobierno sale y ha salido durante todo ese proceso a dar cifras de contagiados, de enfermos, de fallecidos, lo ha hecho sin datos propios. Es decir, el gobierno da, porque no los tiene, el gobierno da los datos que le dan las comunidades autónomas. ¿Mm? Y uno de los problemas que ha habido es que cada comunidad autónoma ha realizado la contabilidad de una manera y la ha comunicado al gobierno central en un momento determinado. ¿De acuerdo? Entonces, para no aburriros con, con el lío político de la estructura española, os voy a dar datos de Madrid, que son los que tengo de, de manera fehaciente. En la primera ola hubo... Eh, muertos dentro de las residencias, mm. es decir, no en hospitales, muertos por COVID dentro de las residencias, casi 6.000. ¿Mm? 5.954. Es decir, una cantidad desproporcionada. ¿Cuántos ancianos murieron pero, eh, que vienen de residencias...? Pues no lo sabemos, porque entre los datos, eh, digamos, demográficos y, y de, que, se, que se toman en los hospitales, no está el hecho de que provengas de una residencia o no. Pero una cantidad desproporcionada. Y dice, bueno, ¿por qué 6.000 personas en Madrid en tres meses mueren en las residencias? Todo hay que decir que las residencias, a lo mejor os digo algo que, que ya sabéis, porque en Chile pasa lo mismo, ahora me lo contáis, eh, pero en las residencias, claro, las residencias no son hospitales, las residencias son residencias, son, son sitios donde la gente vive, no están medicalizadas, no tienen un sistema asistencial. Cuando un anciano en una residencia se pone enfermo, pues la llevan al médico, y si está muy malito y no se puede mover, que es raro, viene el médico. ¿Mm? Hay una enfermera que es la que controla la medicación, etcétera, etcétera, pero no están medicalizadas. O sea, son colegios mayores, por decirlo claramente, pero para ancianos, y claro, como tienen medicación, pues hay personas que controlan la medicación, enfermeras, etcétera, etcétera. Bueno, pues aquí viene quizá lo, lo más problemático. Bueno, antes de ir al más problemático, os voy a dar otro, otro dato espeluznante. La ministra de Defensa, Margarita Robles, una vez que se pudo volver a entrar, hubo un momento en que hubo que mandar al ejército a las residencias. ¿Mm? Y esto es por lo que Margarita Robles, que es la ministra de Defensa, eh, intervino e informó de que la, el ejército había encontrado ancianos fallecidos dentro de las residencias, conviviendo con los otros residentes. ¿Mm? Y, de hecho, esos casos han sido derivados a las fiscalías de cada región autónoma. Concretamente, en, ahora mismo hay abiertas, os doy el dato, 178 diligencias civiles y 228 investigaciones en relación a, la, a, a los problemas surgidos en las residencias a raíz de las crisis del coronavirus. Es decir, ha sido, eh, ha sido espeluznante. Claro, ¿por qué ha pasado esto? Pues mira, os voy a dar el dato de Madrid. En Madrid, el 13 de marzo, es decir, cuando empezó el confinamiento. El confinamiento en Madrid empezó exactamente el 13 de marzo. Eh, lo sé porque las clases se suspendieron el día 12 y un día después entró el estado de alarma. Bueno, pues la Comunidad de Madrid dio instrucciones a los hospitales madrileños para limitar los ingresos de personas residentes que vinieran de residencias en función de la disponibilidad de camas libres. Es decir, si no hay camas libres en los hospitales y no hay camas libres en las UCIS, eh, los hospitales madrileños... Tenían orden de no aceptar ingresos de enfermos que vinieran de las residencias. Esto es lo que explica que murieran en las residencias y murieran prácticamente sin, sin atención sanitaria, junto con algunos de sus cuidadores. Es decir, los cuidadores han estado en las residencias al pie del cañón eh, haciéndolo eh, todo. De, de hecho, no se empezaron a admitir a enfermos provenientes de residencias, y estos son los datos que no tenemos porque no se han recogido, eh, hasta mediados de abril, ¿sí? en los que empezó a bajar un poco la presión hospitalaria y se empezaron a derivar enfermos de ancianos de las residencias. Es decir, en ese mes, en ese mes, eh, es en el que han muerto eh, todas esas personas dentro. No se podía entrar, los familiares no podían entrar, eh, los médicos no podían entrar, porque es todo, prácticamente en todas las residencias, no en todas, pero en el 95% eh, eran focos de, de coronavirus. Y yo os digo, allí no, no entró nadie hasta que, hasta que la ministra de Defensa no mandó al ejército, que se encontraron con una situación tantesca que como ya os digo, está ahora mismo en, en los tribunales. Eh, todo hay que decir también que de esto no se informaba a las familias. O sea, los familiares eh, no podían hablar con ellos tampoco, no podían hablar con los, con los residentes, y, y se llamaban, les informaban, su padre está bien o su padre está mal, y la siguiente llamada que recibían es su padre ha muerto o su madre ha muerto eh, y no puede venir a por ella será incinerado, vendrán a recogerlo eh, los, los servicios funerarios del ayuntamiento es, y, y, y ya le diremos dónde están las cenizas. Esa, esa ha sido la situación real. Eh, y esto no lo hemos sabido hasta que no ha terminado la pandemia, hasta que no ha terminado la primera fase. Es decir, no, no, no sabíamos que… Por eso os decía, claro… Eh, en bioética pensamos en, en la distribución de recursos sanitarios continuamente. Eh, ¿Hay momentos en los que hay problemas de recursos sanitarios y hay que, hay que ver qué se hace con recursos escasos? Naturalmente. Que eso se puede plantear de muchas maneras y, y tenemos que decidirlo. Eh, sí, no solamente en una discusión entre, digamos, nosotros, los que nos dedicamos a la bioética, pues claro que sí. El problema es que todo esto se ha hecho, sin decirlo, la Comunidad de Madrid ha estado negando, hasta que salió a la luz el documento, ha estado negando que hubiera ninguna orden para no tratar a enfermos provenientes de residencias. Es decir, esto se ha hecho, no, no ya de manera poco transparente, sino a escondidas, y, y bueno, claramente, o sea, es que hasta, hasta que no hemos tenido, mire, es que yo tengo una orden, o sea, mire, tengo una orden por escrito de, de la Comunidad de Madrid diciéndonos esto, no No, no ha salido a reducir. Eh, y yo creo que esto es lo que más ha impresionado durante la primera, porque la primera ola, lo que llamamos primera ola, ahora con perspectiva, realmente fue corta. Uh -huh. Estuvimos confinados, pues, eh, estrictamente dos meses. ¿Mm? Y lo, el, el mayor problema que había, junto con los ancianos a los que cerraban los centros de día, que es otra. o sea, en, en, este, en esta lista de, de muertes están contabilizados solo los que han muerto o, o bien con, con un diagnóstico de COVID, o con síntomas compatibles. Todos los que han muerto en residencias y fuera, de, y fuera de ellas por otras enfermedades que no se han podido tratar debido a la ocupación de, de camas sanitarias por coronavirus, eso es ya... Pero vamos, eh, cuando uno acepta la analítica estadística, el superávit, digamos, de muertes de estos meses, comparados con los mismos meses de, del año anterior, es tremenda. O sea, hay una cantidad de gente que, que evidentemente no han muerto de COVID porque no están Si descuentas lo de, los del COVID, uh -huh. digamos, todavía hay una cantidad de, de muertes, de más muertes que, que en condiciones eh, normales en el año pasado y que, que, bueno, que, que hay que atribuir a, a, a que las camas que están ocupadas por enfermos del COVID no se pueden ocupar por otros enfermos. Y claro, el resto de las patologías sigue existiendo. Y, y ya os digo, eh, esto ha sido lo más, eh, lo más llamativo durante, durante esta primera oleada, que conste que, que una vez recuperada, eh, ahora sí se les está derivando, pero eh, los trabajadores de, de, los, de las residencias advierten que, bueno, ahora tienen equipos de protección, los trabajadores, ahora hay más PCRs, hay más métodos diagnósticos, pero naturalmente siguen sin medios. O sea, ¿hay, hay por aquí algún dato que os voy a dar? De las enfermeras. Uh -huh. O sea, en, en, eh, ha habido un estudio con enfermeras que trabajan en centros sanitarios y ellas dicen que más del 45% de las residencias, concretamente el 46,3%, carece de material personal o espacios necesarios o bien para prevenir o bien para atender adecuadamente a los residentes. Es decir, las residencias siguen estando en la misma situación, con la única variante de que ahora sí se les deriva... A los hospitales. Bueno, aquí ya, ya como anécdota, a día de hoy, el déficit de personal sanitario, del que luego hablaremos, porque el, si queréis, porque no es un uh -huh. problema de que no se les contrate. Es que no hay. Uh -huh. Es que no lo hay. Luego, luego podemos hablar de por qué no los hay. Pues mira, cada enfermera en residencia tiene asignado... Un total de media de 48 residentes en turnos de mañana y 71 por las tardes. Una enfermera. Claro, eso en situaciones normales en las que lo que hay que hacer es pues, vigilar la medicación, tomar la atención, etcétera, etcétera. Pues son pocos, son, pocos, son pocas enfermeras, pero bueno, pero, pero en, en, en, en una situación como esta, es pues que no hace nada la enfermera. No hace nada, absolutamente nada, es imposible atender a, a esa cantidad. Y, y luego los problemas derivados, o sea, debido al confinamiento y al aislamiento en las residencias, los enfermos con demencias o con, con problemas de movilidad han empeorado muchísimo, pero... Pero bueno, siguen entre nosotros, ¿no? Y, y esto, esto es un poco lo, lo que ha pasado en, en, la primera, en la primera ola. No sé si, si queréis que siga o... Sí, o bueno, si... en fin, desde luego hablaremos... Seguiremos hablando de esto porque veo ya alguna pregunta de los asistentes relativa a eso. Pero antes de pasar a las preguntas, me gustaría que las profesoras presentes pudieran hacer también eh, hacerte alguna, eh, alguna pregunta sobre algún otro tema. Eh, profesora Hidalgo, por favor. Hola, buenas tardes de nuevo. Hola. Blanca, muchísimas gracias por la oportunidad de abrirnos esta ventana para ver un poco la realidad en cifras, pero también en, en persona, dijéramos, de lo que está pasando en España, ¿no? Eh, da la impresión que ustedes fueran un... Eh, o sea, no sé si da la impresión, ustedes van algunos meses adelante de nosotros, eh, nos permite aprender un poco más lo que, lo que va pasando, pero también lamentablemente a ustedes les toca muy de, el primer golpe ¿no? de, de la pandemia, antes de haber podido aprender algo sobre cómo tratarlo. Eh, bueno, yo no soy experta en la situación española, y por lo que tú nos contabas, no es experta en la situación chilena, entonces... Entonces quisiera eh, abrir un poco la pregunta, llevarla a, a un tema quizás un poco más general, donde pudiéramos conectar, y agarrarnos también de otras sesiones que hemos tenido en este seminario, particularmente de la sesión anterior con Mauricio lazarato que nos habló de un tema bien interesante que yo creo que podríamos eh, enganchar con lo que está pasando aquí, ¿no? Eh, nos habló de esta vocación globalizante del capitalismo, que aparece en la historia con esta división interna, dentro de esta globalización, que tiene que ver con diferenciar norte-sur, centro-periferia, una división constante a partir de la cual funciona finalmente el capitalismo, una suerte de equivalente entre trabajo intelectual y trabajo manual. No exactamente eso, pero para que pudiéramos entenderlo. Y cómo con el neoliberalismo, esta colonización externa, dijéramos, una vez que el capitalismo alcanza el nivel global, eh, termina transformándose en una colonización, colonización interna. Eh, pareciera que aparecen geografías transversales del poder y de los privilegios. Eh, las clases altas de los países que fueron conocidos como el tercer mundo, a veces parecen tener más en común con clases altas del primer mundo, y los trabajadores de lo que fue el primer mundo o el centro, empiezan a tener condiciones más similares a los trabajadores de Latinoamérica, África, etcétera parece que además a la baja, ¿eh? no es que no es que suba tanto el, el, el nivel de vida de, la, de las periferias, sino que el centro empieza a perder esta, lo que fue conocido como el estado de bienestar, finalmente. Entonces, en ese contexto yo quisiera hacer una, bueno, una pregunta, así como una reflexión grande, ¿no? ¿Dónde queda el primer mundo? Que es lo que habíamos conversado fuera de cámara. ¿Existe todavía el primer mundo? ¿Se disgregó por todo el planeta? ¿O el tercer mundo ya finalmente... Eh, se metió en todas partes, no hablemos del segundo porque tendríamos que hacer otra, otra conferencia, del segundo mundo me refiero, que ya quedó atrás. Entonces, desde esa perspectiva, una reflexión, ¿cuánto se parecerá eh, Chile a España? ¿O cuánto se diferenciarán Chile de España? Muy generalmente, tú sabes que Chile siempre fue considerado el país modelo de, de Sudamérica, un país con infraestructura moderna, con ingresos per cápita muy alto, eh, niveles de consumo muy alto, excelente transporte público, etcétera. A tal punto llegó este nivel que empezamos a recibir eh, olas migratorias de países cercanos, que activaron una serie de discursos xenofóbicos, derechamente racistas, muy similar a lo que se escuchaba en Europa con los migrantes que venían de África, Chile lo tenía con los haitianos, qué sé yo, particularmente con, con migrantes afrodescendientes, digámoslo. Y resulta que toda esta sensación de primer mundo se desvanece con el estallido social y con la pandemia. nos dimos cuenta los, No nos dimos cuenta, las élites se dieron cuenta, no el, el ciudadano y la ciudadana media lo tenía clarísimo, los niveles de endeudamiento con los que vivíamos, los niveles de depresión con los que vivíamos. Eh, eh, bueno, y así una serie de de situaciones de la precariedad en el trabajo, la falta de seguridad social, la falta de sistemas de salud, eh, todo lo cual redundó, bueno, no solo en el estallido social, sino en la enorme crisis que, económica que se inaugura con la, las cuarentenas. ¿no? Eh, un país donde las personas viven al día y tienen más del 60% de sus ingresos capturados por las deudas, malamente pueden mantener el, el escaso crecimiento económico con el que estábamos funcionando hasta ahora. Entonces, quisiera devolverte esa reflexión y preguntarte, ¿qué les pasa a ustedes con el COVID? Con, ¿se, do, ¿Se ven ustedes en esta situación? ¿O en realidad no aplica tanto? ¿Es verdad que el primer mundo se está disolviendo? Y si es así, si los estados de bienestar están colapsados, ¿qué futuro tenemos para los próximos años? pensando que la vacuna del COVID sí, probablemente va a estar el próximo año. Pero mientras no cambiemos el modelo de producción, van a seguir apareciendo virus zoonóticos que van a saltar una y otra vez, desde los animales enjaulados eh, y maltratados a los humanos, a los animales humanos, digamos. Eso más o menos te quisiera plantear. Sí. Muchas gracias, Andrea. Antes de seguir, una pregunta técnica. Eh, como ya sabéis, aquí es por, la, en es por la tarde, cuando dejéis de verme con claridad, decídmelo y me levanto a encender la luz sin problema, porque veo en, en mi mini pantalla que, que me voy oscureciendo poco a poco. Eh, bueno, vamos a ver. Primero quiero empezar a darte la razón por el final. Eh, cuando llegue la, la vacuna, que llegará, eh, nos alegraremos mucho, pero eh, habrá otras pandemias. Esto es algo que los científicos y los epidemiólogos vienen diciendo desde hace mucho tiempo, va a haber una pandemia. Y claro, como uno siempre tiene cosas más urgentes de las que ocuparse, pues no se ocupa de ello hasta que la pandemia ya está aquí. ¿Qué es lo que está pasando en España en ese sentido?, bueno, eh, por seguir con, con esto del primer mundo, el segundo y el tercero, eh, evidentemente hace mucho tiempo que en, en, en el mismo país y en la misma ciudad eh, conviven todos esos mundos. ¿Mm? Y conviven no solamente porque haya eh, gente más rica y gente más pobre o gente más desfavorecida, sino porque... Eh, gran parte de los más desfavorecidos, por lo menos en España, eh, son los migrantes. Eh, tampoco todos ellos. ¿Mm? Hay, en España hay bastantes, bastantes migrantes eh, que provienen de, de distintos sitios, de Sudamérica del Magreb, de, de la antigua Europa del Este, de la África subsahariana, y cada uno tiene una problemática eh, específica ¿m? y unos es más, más seria que otras. ¿no? O sea, típicamente, por ejemplo, la, la emigración latina es la que menos problemas tiene porque conoce el idioma. Entonces, tiene acceso a, a puestos de trabajo eh, menos precarios. Incluso cuando son muy precarios, eh, hay también dentro, es increíble, pero dentro de la precariedad también hay niveles. Tienen acceso a más puestos de trabajo eh, con menos precariedad. Eh, yo creo que lo que concretamente en España ha puesto la pandemia encima de la mesa ha sido la situación de, de un grupo de migrantes eh, muy concreto, que son los que trabajan en la agricultura como temporeros. Eh, normalmente eh, vienen de África. No siempre, por ejemplo, en, en las campañas de recogida de la fresa, que es un tipo de temporalidad muy, muy concreta, que tiene unas características muy, muy específicas, eh, suelen ser trabajadoras mujeres de Europa del Este, pero por lo general en el campo español eh, trabajan migrantes africanos, bien del Magreb o del África subsahariana. Eh, dentro de estos hay dos colectivos. Eh, unos eh, tienen residencia legal en, en España desde hace muchos años, eh, viven aquí algunos desde hace 20 años, aunque muchos de ellos aún no conocen el idioma porque viven en, en situaciones bastante aisladas, pero eh, tienen una situación regularizada. Eh, luego hay, eh, hay temporeros que se contratan en origen eh, para todas las, las tareas del campo, por ejemplo, opinión de, no sé, de, no recuerdo de qué país sudamericano, gente a esquilar ovejas, gente que viene, esquila las ovejas y se vuelve a ir, viene hasta dos meses, y luego hay mucho trabajo irregular. Esto es lo más precario de todos. O sea, no, no es un problema ya de que, por eso os decía que que la emigración sudamericana a las ciudades no es tan precaria. Porque, aunque... aunque eh, están aquí legalmente, aunque tengan contratos más... Pero están aquí legalmente. El problema es que hay muchos migrantes del campo que trabajan como temporeros que no están aquí legalmente. Pero incluso los que están legalmente, y esto es una cosa que, que, que es necesario comentar, eh, no, no son contratados directamente por el agricultor, sino por mediadores. ¿Por qué sucede esto? Bueno, pues por una serie de problemas estructurales. Eh, pero la realidad es que estas personas, aunque son residentes legales, etcétera, etcétera, y llevan aquí 10 años, dependen para trabajar del mediador, que es a quien acude el agricultor. Eh, en el campo tanto los que trabajan legalmente, bueno, los que trabajan legalmente, a los que trabajan legalmente se les proporciona eh, vivienda, se les eh, proporciona alojamiento. Eh, también a los que trabajan irregularmente y viven en unas condiciones, por decirlo suavemente, que son la fiesta del virus. Viven en naves hacinados, sin ninguna posibilidad de aislamiento cuando, cuando uno de ellos se enferma, eh, sin, en los que la distancia social de seguridad es una broma, eh, sin agua corriente muchas veces, los grifos están fuera, hay que salir fuera de las naves, es decir, viven en, en condiciones ideales para que el virus se, se expanda. Y esto es lo que pasó cuando eh, a finales del desconfinamiento, que, que coincide con el, en España con el momento de recogida de la fruta y de otras labores del campo, los mayores brotes del coronavirus fueron en regiones muy agrícolas, en regiones de Aragón, en regiones de Cataluña, y fueron entre los temporeros, que se encontraban con un problema. Los inmigrantes si no, eh, perdón, los irregulares, si no iban a trabajar, no cobraban. Y los regulares tampoco. Porque son temporeros, trabajan por día trabajado, y esto hacía que o no fueran al médico, o no se hicieran las pruebas, o si se las hacían, no tenían posibilidad de hacer cuarentena y además salían a trabajar. Y esto expandió como la pólvora durante esos meses de final de primavera, principio del verano, básicamente entre migrantes, pero que acabó siendo un problema de salud pública. Para que veáis hasta que, o, o, insisto con los datos anecdóticos, pero hubo, hubo un caso que fue el que, el que puso a la población española... Sobre alerta de que porque no penséis que la población española, sobre todo en las ciudades, sabe que los eh, temporeros viven en estas condiciones. Yo me he enterado ahora y me dedico a esto. Yo no lo sabía, sinceramente. Pues hubo. Les voy a dar el dato. El, el caso más más escandaloso. A ver dónde bueno. No lo tengo a mano, pero os lo comento. No sé, es que ahora mismo no, no quiero decir una cosa de la que no estoy segura. No sé si fue en Huesca, no sé si fue en Huesca o fue en otra región, en Cataluña quizá, pero eh, dejaron a, a, un emigra, a un migrante irregular con coronavirus a la puerta de un hospital. Me imagino que los compañeros o los medidores y se fueron. Naturalmente le atendieron, pero claro, atendieron a ese que llegó allí. Porque alguien le dejó en la puerta de un hospital. Es decir, se trata de enfermos que no han ido a los hospitales tampoco. Muchas veces por por, por eh, porque tenían que seguir trabajando. Así de simple, cobran por días. Jornada no trabajada, jornada no cobrada. E, insisto... Y esto que en principio puede parecer una cosa que afecta a un número eh, no muy grande de población, a, a los temporeros migrantes, ha acabado siendo un problema de salud pública, porque son enfermedades infecciosas. Es decir, lo que, que yo creo que esto es otra cosa que también la pandemia eh, nos ha puesto encima de la mesa. Eh, esto nos afecta a todos porque son enfermedades infecciosas. Y si no se, se atiende a los más vulnerables, pues esto se acaba expandiendo a, a los que son menos vulnerables. Es un problema de salud pública. Y entonces, en ese sentido, eh, pues claro que conviven todos los mundos. Y, y, y bueno, eh, el primer mundo, por lo menos en España, muchas veces enterándose ahora de que esto está pasando. No sé si con esto contesto a tu pregunta o, o quieres que te... ¿Es que estaba buscando este dato? Bueno, luego a ver si lo encuentro. ¿Te he contestado? Gracias, eh, profesora Rodríguez. Profesora Vivaldi, por favor. Muchas gracias. Oye, y es muy interesante la presentación y como comentaba Andrea, también es bastante decidora de lo que nos puede pasar a nosotros, un poco desolador. Y no solo desolador de lo que nos puede pasar, sino también hemos vivido a fondo la precariedad y las desigualdades que conllevan, porque si bien, como hablábamos, el COVID ataca biológicamente a todos, a todos por igual, eh, claramente las desigualdades estructurales hacen que sea muy diferente el impacto, y además pensamos también en género, cómo ha, atacado, eh, ha afectado la violencia de género, la excesiva, digamos, eh, el, el, el personal de salud, que generalmente también son mujeres, eh, los cuidados, etc. Pero yo quería ir a otra parte, nosotros desde el estallido social vivimos gran represión por parte de, del gobierno, bueno, violación a los derechos humanos y también toque de queda y otras medidas, entonces... Como de estado de excepción. Entonces, al seguir la pandemia, ahora nuevamente se han instaurado estas medidas, como el toque de queda, entre otras, y han sido también muy cuestionadas acerca de su pertinencia, o más bien si ha sido una forma de gobernar a la población, etcétera. Entonces como yo no tengo muy claro el caso español, quizás, y justamente como tu trabajo también ve mucho paternalismo versus autonomía, quería saber un poco cómo ha sido este tema ya, cómo se han acatado no, las normas, si ha habido crítica respecto a medidas tales como el toque de queda, nosotros llevamos meses en toque de queda, por ejemplo. Entonces, por ahí va mi, mi pregunta. Sí. Muchas gracias. Pues es una pregunta muy interesante porque, además, bueno, durante la primera ola, el confinamiento de la primera hora, en la ciudadanía lo acató eh, perfectamente bien. Todo el mundo se quedó en su casa, siguió las normas y, y fue modélico. Eh, no así, en, en esta, digamos, por llamarla de algún modo tercera fase de reescalada, ...en la que todavía estamos... Eh, ...se aprobó de nuevo... ...la posibilidad del estado de arma... ...hace poco tiempo en España... ...y hace... ...pues no más de 10 días... Eh, ...se aprobó el, el toque de queda... Lo que, ...lo que se llama un toque de queda... ...que es relativo, es decir... ...se puede salir a la calle a trabajar... A, eh, ...si uno trabaja por la noche... ...etcétera, etcétera... ¿no? O, ...o si tiene que ir al médico... Eh, y aquí yo creo que sí que hay una, una diferencia eh, con, con Chile, eh, seguramente porque nuestra dictadura eh, quedó más atrás en, en el tiempo. Entonces, la población en general sí está más dispuesta, está más mejor predispuesta hacia las autoridades. Eh, a pesar del desapego que ha habido con, con los políticos últimamente, sobre todo por, por lo mal que lo están gestionando, pero eh, hay, y hay mucho respeto también, por ejemplo, al Ejército, suele haber bastante... Es una institución que está bien vista, por lo general, eh, la Policía Nacional también, eh, los médicos ni digamos... Entonces los médicos salen diciendo hay que hacer un toque de queda, pues, pues se hace. Pero está habiendo problemas. Eh, lo que pasa es que son problemas de origen distinto. Eh, por un lado claro, están protestando los directamente afectados que son pues básicamente eh, las personas que trabajan en, en restauración, que son las que tienen que cerrar antes de lo previsto, pierden muchísimo dinero y eh, no se les ha dado una salida. Eh, protestan, pero, pero por lo general, menos un caso, tenemos un caso llamativo de, de un hostelero que, que lleva como cinco multas, ya por supuesto se debe haber gastado todos los, eh, los ahorros en multas, pero se niega a cerrar, él abre todos los días, llega la policía, le cierra, al día siguiente vuelve y abre, pero salvo casos así puntuales de resistencia un poco numantina, no, no lo hay, claro, protestan y no les gusta y, y es lógico porque su vida depende de, de eso. Y luego lo más preocupante es que sectores muy minoritarios de, de la población, mmm, sectores muy radicalizados de la población, de todos los extremos, Muchos de ellos de extrema derecha y en nombre de la libertad eh, están eh, negándose a, a cumplir el toque de queda. Hay, digamos, eh, do, dos tipos de incumplimiento de toque de queda. Uno es el, el vergonzante, de yo hago una fiesta con mis amigos en mi casa o en un bar que ya sé que es ilegal y meto allá 30 sin mascarilla, sin me escondo. Que esto es una cosa que está sucediendo. Y otra cosa que ha sucedido en, en las últimas, quizás la última semana, desde el toque de queda, ha sido la salida a la calle de grupos minoritarios, pero que provocan eh, muchos problemas, eh, que en nombre de la libertad se niegan a asumir el toque de queda. Claro, esto yo, yo que soy una gran defensora de la libertad, lo llevo muy mal. Porque, bueno, el, la salud, ya se sabe que la libertad individual, como bien decía mi muy admirado John Stuart Mill, la libertad individual sirve para los asuntos individuales, no para lo que afecta a los demás. Y si hay algo que afecta a los demás es la salud pública. O sea, tú eres muy libre de tirarte por un viaducto. Y eres muy libre de autocontagiarte el coronavirus en tu casa y quedarte allá a morirte. Pero no eres muy libre de salir a la calle y contagiar a terceros que son completamente inocentes. Claro, eso es un concepto de la libertad tan mal entendido que una no sabe por dónde empezar. O sea, yo, yo estoy espeluznada con, con ese uso de la libertad, de, de, del llamado a la libertad en asuntos en los que no hay lugar. O sea, si el Estado tiene, por, por muy idea de Estado mínimo que uno tenga, si el Estado está para algo, desde luego es para controlar la salud pública. Y, y esto es un problema de salud pública. De manera que en España, yo os digo, yo, yo tengo la sensación, por lo que tú me, me dices, Lieta, que es muy distinto de Chile. O sea, el enfrentamiento viene, no sabemos de quién, porque es una cosa muy recente. Pues ya sabes, la extrema izquierda dice que son los de la extrema derecha... Los de la extrema derecha dicen que son los antisistema. Eh, la policía ya nos dirá quiénes son, ¿no? Pero es un, eh, es, un, es un tipo de violencia muy preocupante. Muy preocupante. No sé igual si te contesto a, a tu pregunta, Lieta. O... Muchísimas gracias, de todas maneras. Gracias. Eh, bueno, tenemos varias preguntas de, de los asistentes eh, sobre algunos temas que ya han salido, eh, pero que sobre los que sería bueno a lo mejor que eh, dieras alguna puntualización. La primera pregunta dice así: dice qué valoración hace usted sobre la prohibición de trasladar enfermos de las residencias de la tercera edad a los hospitales desde el gobierno español personificado en la figura del vicepresidente segundo que asumió las competencias sobre este tema. Ya hemos tratado antes del asunto, pero en fin. bueno. Eh... Yo creo que, que en esto, en muchas cosas yo suelo tener opiniones eh, que a veces se califican de extravagante, pero en esta no. En esta creo que, que estoy de acuerdo con casi todas mis compatriotas. Eh, esto es un atropello, es un caso claro de discriminación injustificada eh, y es un caso claro de la peor manera posible de... Eh, racionalizar los recursos escasos. Eh, es decir, eh, se puede discutir sobre eh, qué criterios hay que utilizar cuando no hay suficientes respiradores o no hay suficientes camas UCI que llevan asociado un respirador para todos los enfermos. Eh, pero desde luego si hay un sistema insensato es si la persona viene o no de una residencia. Esto es completamente insensato, porque es muy posible que tú no estés en una residencia y, por ejemplo, eh, tengas mayores patologías, menor esperanza de vida eh, y que por cualquier criterio razonable estés por debajo. Es decir, eh, eh, esta racionalización de los, eh, de los medios escasos no puede ser discriminatoria, no puede abarcar a un colectivo arbitrariamente elegido de personas como son los, residentes, los que viven en residencias de ancianos. Claro, esto es, es, es de locos, es de locos. Entonces, bueno, creo, que, creo que, que deberíamos pensarlo, creo que deberíamos pensar sobre qué y discutir públicamente qué criterios vamos a aplicar para que no se vuelvan a aplicar estos criterios, porque esto es tanto como decir: pues los que miden más de 1,70 no van a la residencia, pero bueno, dígame por qué, aún no van a los hospitales. O sea, realmente es una. La valoración es de locos. Hay que decir que en la comunidad de Madrid en la que esto ha pasado, han dimitido durante este tiempo tres o cuatro, no recuerdo. Eh, consejeros de, de, de Salud Pública y Bienestar que eran todos de, de Ciudadanos por han, han dimitido tres o cuatro en fila, o sea, llegaban veían lo de las residencias aún no le quitaron las competencias ¿qué ha hecho el Ministerio del Ramo? pues la verdad es que no ha hecho nada la verdad es que no ha hecho nada. Hay que decir también que, las, que es muy complicado ese Ministerio, igual que el de Sanidad, porque las competencias también están transferidas a las comunidades autónomas. Pero, pero bueno, creo que, que, que tenemos que asumir todos que ha fallado el Ministerio, han fallado las, comunica las comunidades y, y que esto no se puede volver a repetir. O sea, es un criterio insensato eh, y casi me dan ganas de llamarle genocida. Es decir, no, no, no se puede hacer una distribución de recursos escasos con estos parámetros. No sé si contestó la pregunta exactamente. O... Eh, frente a esto, yo en fin, me sumo a esta pregunta solo para. Eh, Preguntarte si, aparte de las medidas políticas, de dimisiones, ceses o lo que haya habido, ¿ha habido alguna medida legal? Porque lo que nos estás contando es para tomar medidas legales frente a esto. Hay casos en los tribunales, Íñigo. Hmm. O sea, el, el Ministerio de Defensa, que fue el que vio esto, inmediatamente se, se puso todo esto en conocimiento de, de la Fiscalía, y todos estos casos están siendo investigados. Lo que pasa es que, claro, la, las residencias que están en investigación, y este es el problema, dicen, nosotros hemos cumplido órdenes. Uh -huh. de, de la Comunidad de Madrid. Uh -huh. Esto es todo lo que te puedo decir. O sea, son, son casos que están judicializados, que se están investigando... Uh -huh. Pero bueno, la población ahora está alerta, o sea, no. Eh, porque insisto, mientras esto pasaba, no sabíamos qué estaba pasando. No sabíamos qué estaba pasando, ahora sabemos. Sí. Bueno, paso a la siguiente pregunta también sobre este mismo asunto: que dice así, en las residencias de adulto mayor, por lo menos en Chile, se encuentran personas que en general tienen enfermedades que requieren cuidados constantes, como demencias, en distintos niveles. Acá se han cerrado y prohibido la visita de familiares y se ha acrecentado la inmovilidad, demencia y otros síndromes geriátricos. ¿Qué se puede decir acerca del impacto del confinamiento en síndromes geriátricos? Esa es la pregunta. Bueno, ha sido demoledor ha sido demoledor, no solamente por, por el, el, la, el cierre de, de las residencias, sino incluso por el cierre de los centros de día. Eh, y desde luego la gente con, con patologías cognitivas eh, eh, asociadas a la edad eh, ha sufrido un empeoramiento radical. Eh, la gente con, con patologías motoras, que son muchas. Hay que decir que en España las residencias no son todas así. Eh, hay, hay ancianos residentes a los que no les pasa nada. Lo único que les pasa es que no pueden vivir solos y por algún motivo no pueden vivir con sus familias y viven en residencias, pero son, tienen un grado de autonomía bastante grande. Eh, y también les ha afectado, porque han estado aislados, sin visitas de familiares. Sin, en algunas residencias hubo un momento en que ya se les ocurrió a algunos eh, llevar eh, ordenadores para que se pudieran comunicar con sus familias, eh, un poco como estamos haciendo nosotros por videoconferencia. Es decir, que, que no solamente a los que tienen claras patologías, esto les ha afectado muchísimo y todavía no se han recuperado. ¿Mm? O sea, bueno, por ejemplo, mi padre, que, que era usuario antes de un centro de día, eh, dejó de, de ir porque los cerraron, entonces no hacía terapia física. Y el, el primer día que yo le saqué a... a esto, por contaros un caso personal, que, es, que no por contaros mi vida, sino porque es un caso significativo, el primer día que yo le acompañé a salir de paseo, bueno, mira, es que casi le tengo que llevar en plazos, me asusté muchísimo. Y de esto hace ya cuatro meses y se va recuperando. Se va recuperando a base de que yo me traigo a un rehabilitador a mi casa dos días a la semana para que le trate. Porque una pérdida de capacidades a esas edades es tremenda. Es tremenda. Por eso os digo que, que, que las víctimas de la pandemia y, y las víctimas ancianas de, de la pandemia no son solo los contagiados o los fallecidos sino toda esta gente que ha sufrido una merma en sus condiciones físicas, cognitivas, emocionales y psicológicas, tremenda, tremenda, de la que va a costar tiempo recuperarse, sobre todo porque algunas residencias se están volviendo a cerrar. Con lo cual, todas estas víctimas, digamos, aunque ahora se atienda a los enfermos de COVID, pues, pues la gente que necesita una estimulación constante, pues va a sufrir muchísimo. muchísimo. Sin duda. Sin duda. Y, y hay una pregunta más que tiene que ver también con esta cuestión de, de la salud y que enlaza con algún otro asunto que... Hemos tratado en, en la conversación. Eh, es la siguiente. ¿Crees que la pandemia hace aún más necesaria la creación de un sistema de salud global? Entiendo que global quiere decir... Público, mundial. O mundial, o por lo menos eh, con apoyo del Estado, no que venga una multinacional a darnos la salud. ¿no? Bueno, si, si, si es en ese sentido, vamos a ver, el, el sistema sanitario español es público. Y gran parte de las residencias también. Y el que no es público eh, ha sido, digamos, hasta cierto punto nacionalizado durante la pandemia. Por ejemplo, cuando han faltado respiradores en los hospitales públicos, o, o bien se ha derivado en el, en el caso de hospitales privados o concertados, Naturalmente se han utilizado esos respiradores y, por ejemplo, de las clínicas estéticas de cirugía estética que tienen respiradores, eh, esos respiradores eh, se han tomado para, para, para el uso de, del COVID. Es decir, que no solamente el sistema en España es público, sino que cuando ha hecho falta, pues se ha ido a la residencia, digo, a las clínicas de cirugía estética y se les han cogido los respiradores, y luego se les ha devuelto, claro, pero se han utilizado. Si, si es esa la pregunta si, si por, por global nos referimos a, a eso eh, y esto no nos ha evitado los problemas claro, si no hubiéramos tenido eso ya no, no, no, sé, no sé qué hubiera pasado de verdad, no, no soy capaz porque yo cuando nací casi ya, ya había este tipo de sanidad en España entonces no, no eh, y, y la que no es pública es casi toda concertada. Mm. O sea, por ejemplo, el, el, el hospital que, que, que corresponde a esta residencia es un hospital concertado y tú vas allí con la seguridad social, igual que vas a uno público. O sea, medicina privada en España hay muy poca y no para... O sea, uno va... Hay mucha gente que tiene una sociedad médica privada, pero va pues al dentista, mm. a... O sea, no va cuando, cuando necesitan o a parir, que son más cómodas las camas, pero no va en, en estas situaciones. A nadie, a nadie se, se le ocurren. Pero curiosamente, y volviendo a, a, a, a los mayores, los que tenían eh, una sociedad médica y no uh -huh. estaban en una residencia, esos sí han ido a los hospitales. Y sí les han tratado en hospitales sí. no públicos. Sí. En fin. No Bien. sé si contesto esa pregunta, pero... Sí. Sí. Si no, que lo eh. diga en el chat. Sí. Nos, nos eh, pueden contestar, sino a través de, del chat. Eh, no sé si la profesora Hidalgo la profesora Vivaldi quieren hacer alguna otra pregunta. Solo volver a agradecer la perspectiva que nos diste. Excelente, eh, bueno, se nota que la audiencia también está muy interesada eh, Pareciera que la, los puntos de vista a veces son, o lo que narras es como, son cuestiones bien específicas y sin embargo resuenan de manera muy obvia y general con todo lo que nos está pasando aquí con, su, con sus matices ¿no? Así que nada, agradecer simplemente el tiempo y el espacio para haber podido compartir contigo Blanca Gracias a vosotros, la verdad yo también agradecer y realmente ha sido un agrado conocerte y tener la posibilidad de contar con tu mirada tan eh, de experta, pero a la vez tan cercana y digamos pertinente a todo lo que está pasando. Muy aguda. <ríe> Muchas gracias. Bueno, yo eh, insisto en que estoy encantada de, de, de trabajar con, con vosotros y de tener esta posibilidad. Estaría más encantada de estar en Santiago, que como Iñigo sabe, es una ciudad que me gusta muchísimo. <ríe> Y de verdad, de verdad, y preferiría estar allí, pero bueno, eh, me alegro mucho de poder, de poder contactar con vosotros y de, de poder contaros un poco las experiencias, porque efectivamente como, como la ola salió de, de China, pues va, va para allá y la, la tierra gira como gira, entonces ahora pues, pues eh, os, os llegará esto, yo hmm. desde luego lo único que puedo hacer es agradeceros mucho, eh, he estado muy a gusto, y pediros que os cuidéis. Sí, tenemos que, sí. que cuidarnos todos porque tenemos para rato, parece. Sí, tenemos para rato. En fin, muchas gracias eh, profesora Rodríguez López, muchas gracias eh, profesoras, gracias a los asistentes por supuesto, y, y ponemos entonces eh, punto final a esta cuarta sesión y, y al seminario eh, internacional. Muchas gracias a todos. Hasta Muchas gracias.